Un consejo para una pareja joven que apenas está comenzando en su matrimonio, ¿qué les dirías? Pues este, que tengan mucha paciencia, mucha comunicación, que se sepan llevar bien y aguantar el hilo. ¿Cuántos años de matrimonio llevas? En agosto, 49. ¿Cómo te llamas? Elba Casanova. ¿Y cuántos años tienes? 76. 76.